Canción Adiós a un Grande Autor Salomón Dorado Una canción escrita A la partida de ese monstruo Del fútbol como fue Diego Armando Maradona eh, Un abrazo para todos los hermanos Argentinos Ha partido Maradona Hoy hay un solo dolor Todo el mundo está que llora del valor, el más grande entre los grandes, para muchos el mejor. Dio cátedra de gran fútbol donde quiera que jugó. Maradona, aunque hayas muerto, tu talento se quedó. Junto a esos bellos recuerdos como la mano de Dios pasarán siglos enteros y no habrá alguien como vos con tu zurda prodigiosa acariciando el valor en España y en Italia también en la selección derramaste tanta magia que lloramos de emoción esa es la ley de la vida y mi Dios te convocó a que te pongas la diez en el equipo del Creador. Maradona, aunque hayas muerto, tu talento se quedó junto a esos bellos recuerdos como la mano de Dios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 como vos, con tu zurda prodigiosa acariciando el balón, con tu zurda prodigiosa acariciando el balón. ¡Gritando por Argentina! Argentina dos, Inglaterra cero. Diego, Diego, Diego Armando. Gracias Dios, por el culto y por maradona, por esas lágrimas.